La empresa MCALI, Empresas Municipales de Cali. Es una empresa prestadora de servicios públicos, de acueducto, energía y alcantarillado. Celebramos que MCALI ha adquirido servir de Fenascol. Y ahora es una empresa con ajustes razonables para las personas sordas. Es por eso que las personas sordas de Cali si tienen alguna duda, inquietud o necesitan más información sobre sus servicios, pueden acercarse y encontrarán un intérprete de manera remota que mediará la comunicación.